El berraco de la cumbia colombiana en México. ¡Vamos, el bien, bien. Nancy. Me voy a parrandear. ¡Vamos, vino. ¡Ya la gota. O El berraco ya, de la cumbia colombiana en México. Yo, si que nancy. O sea, ¡Ya así la gota. O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 El rato de la cumbia colombiana, en México. Solito Nancy. Yo voy para carnaval, me voy a parrandear. Yo me voy a gozar, me voy a disfrazar, me voy a maicena. Rosa, Rosa carnaval, petra, me, me, me voy a parrandear. Coco, me voy a gozar. No. Me el rato de la, la cumbia, cumbia colombiana, en México. Solito Nancy. El a de la bandilla colombiana. Papá, en papá, México, papá, Solito, papá, Nancy. El de la colombiana mamá, El berraco de la cumbia colombiana en México. Sonido Nancy. Nancy, Nancy, Nancy, Nancy.